No, no, no, wa, no, no, no, no, no, no, Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Duel Masters en unas cajas muy chinescas pero muy geniales que llegaron a la Argentina hace ya bastantes años y ustedes dirán, ¿cómo es que conseguimos tal cosa? ¿Cómo es que lo conseguimos después de más de 15 años de haberse salido de la serie en televisión? ¿De haber sido vista por Cartoon Networks y en otros canales? ¿Cómo? Bueno, la historia te la vamos a contar ahora en un ratito en este mega unboxing de la semana, y recuerden que también vamos a estar abriendo más cartas de Fortnite de la nueva colección, donde aparece el pelado Black Adam, donde tenemos que ir y conseguirlo, así que vayámonos derechito al vicio pero este segmento no hubiese podido ser traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de... ¡Duel Masters! ¿Recuerdan que habíamos conseguido este juguete hace un tiempo? Bueno, volvió a aparecer gracias a que ahora aparecen las cartas, así que vamos a echarle un vistazo cómo se juegan, en qué se parece tanto a Yu-Gi-Oh y qué otras cositas más tienen estas misteriosas cajas que no van a poder creer cómo las conseguimos. Pero bueno, arranquemos viendo cómo son las cajas chinescas. Las cajas chinescas, por ejemplo, tenías este paquetito plastificado Donde mostraba el número del volumen de la colección del juego de cartas Este ya era el 76 Pero muchos que tenían los mismos números, 76, 71 Al final tenían las mismas cartas adentro Por lo cual, al abrir una de estas cajas Vamos a ver cuáles son las diferentes que van saliendo rotativamente de esta misma colección chinesca Acá teníamos al villano que utilizaba cartas oscuras Y Acá el protagonista que tenía unos pelos pecudos como el de Yu-Gi-Oh! Pero bueno, bueno, bueno, el otro lado de las cajas también podemos apreciar un poquito el mismo estilo de dibujos que vemos en la parte frontal. Me encantaban este tipo de cajas porque este tipo, o sea, el mismo tipo que fabricaba con estas cajas estas colecciones, te fabricaba las de Yu-Gi-Oh, te fabricaba las de Pokémon y otras más conocidas como las de Bakugan. Como verán, entonces en cada una de estas cajas chinas te aparecía el año para el cual iba a ser, bueno, iba a ser vendido. Pero siempre con años por delante. Por lo que esta caja tiene más de 15 años. Ustedes dirán, ¿cómo conseguimos estas mismas cajas? De acá del otro lado, vamos a ver otras. Que también dice la baraja oscura de Cocuso. Que es la baraja de este villanesco. Vemos acá que son la misma caja pero con diferentes efectos brillantes que solían tener las cajas, las cartas chinas de esa época, en la parte del costado te promocionaba los sobres de la colección para poder mejorar tus barajas. Y en la parte de atrás te mostraba una traducción un poquito españolizada de lo que sería la baraja de la traducción china directamente. Por lo cual vas a ver que le faltan un, po un montón de cositas para que la oración esté bien conformada. Pero me gusta mucho el efecto, me gusta mucho que hayan tratado de moldearte un masito en una sola caja. Ya vamos a ver lo que tienen adentro, pero ustedes se preguntarán ¿Cómo conseguimos esto después de tantos tiempos? ¿Pasamos por un distribuidor? No. No lo regaló Papá Noel, no. Lo que pasó, chicos, es que estábamos caminando, como hacíamos normalmente después de una semana de puro estudios, y nos encontramos una juguetería antigua. Bah, no es una juguetería antigua, sino que es una juguetería actual, pero lleva varios años abiertas al público. Y entre esas cajas nos encontramos que tenían estas cajitas de Duel Masters. Entramos, preguntamos chula ¿cómo estás? Derechito al vicio ¿Cuánto están estas cajas? Nos dijeron que esas cajas no las tenían En ventas desde hace mucho tiempo Que solamente las dejaron ahí Para apoyar otros muñecos Entonces ahí les dijimos Bueno, nos interesa Y nos lo dieron, nos lo dieron casi a nada Así que ustedes dirán qué clase de suerte tenés que tener Para pasarte por una escuatería Encontrarte cartas de hace más de 15 años Y que digan, bueno, toma es buenísimo, por lo que no lo van a encontrar a la venta en esa juguetería. Sí, pero, pero capaz en alguna distribuidora que tenga cartas antiguas puedan encontrarla. Así que no les digo que vayan a buscarlos en ciertos lugares, pero capaz puedan conseguirlos. Depende de la suerte, depende de la suerte que en esta semana... ¡mua! Nos lo, bueno, nos se apareció entre nosotros en forma de Duel Masters En forma de fichas Así que queremos compartir con ustedes, queremos mostrarles qué tipo de cartas eran Y por qué es que competían con las de Yu-Gi-Oh Porque salieron después de la serie Yu-Gi-Oh wow, wow, wow, se nos resubió el zoom de la cámara Aguarden un instante Se subió con de todo el zoom Pero bueno, wow, ahí tapamos un poquito Vamos a ver si las traducciones estaban bien Porque recuerden que estas son colecciones chinescas Por lo cual a veces las traducciones Están hechas con Google Translate El 1.0 Pero bueno, empezaremos por la cajita Empezaremos por la caja Porque te digo este, este, este, Esta anécdota no, sola, no sería tan importante Si no fuese porque en este mismo mes Fuimos a otra juguetería A otro mayorista que tenía también cartas Así cositas antiguas Y nos querían vender una de estas cajas que al mes pasado nos lo querían vender por 500. Dijimos bueno, vamos a pasar más tarde. Nos lo querían vender por mil. Por mil pesos. Le duplicaron el precio de, de la nada. Nosotros dijimos bueno. Esto no lo voy a comprar. Recuerden chicos, si algo está sobre, en sobreprecio, no lo acepten. Porque te digo, al día siguiente nomás conseguimos estas cuatro cajas. Estas cuatro cajas. Al precio de un sobre, así que no te lo puedo creer. Así que no te lo puedo creer. El universo es así. Si te, alguien te quiere vender algo súper caro, no lo aceptes porque a la vuelta de la esquina te puedes encontrar otra maravilla al precio correcto o mucho más. Pero bueno, arranquemos entonces con esta caja. Arranquemos con esta caja. Vamos a ver qué tiene nuestro protagonista. Va a ver qué tipo de cartas son. Las abrimos y en la parte de atrás vemos que. Tiene, bueno, el logotipo de Dual Masters, que está todo brillante, todo copado, todo muy lindo Y en la parte de adelante arrancamos ya con un monstruo que es bastante rarísimo El ser de multiconformación que come tierra Tipo homicida de vívidos, o sea, se come a la gente viva Y es un bicho, a ver, tiene mi efecto abajo que dice... A ver, cuando un bicho de tu contrincante ataca, puedes detener su ataque con este bicho. Y entonces estos dos bichos van a lucharse posta. No te estoy inventando esto. Así es la traducción. Un bicho se come a otro. Y a ver qué más. Si este bicho ataca a un jugador, va a ser destruido después del ataque. Algo copado que tiene estas cartas, veamos. Tiene arriba el tipo de carta, el número de conteo de cartas. Todavía no sé cómo se juega bien. Este te cuesta 3, por ejemplo. Y abajo tienen uno para sellar en un solo lugar. De tu, bueno, de tu campo de juego y mil puntos de ataque. Mil puntos de ataque. Entonces vamos a ver que tenemos un bicho que se come a otros bichos. Bastante locardo. Vamos por el siguiente que es el hechizo. El hechizo humo de final. Tremendo humo. A ver, bicho. Destruye un ser que es utilizado por tu contrincante. Catar el espanto. Que qué rarísimo, pero bueno. Puede destruir una carta del oponente. Está bueno. Vamos por la siguiente, a ver si esta es la jugada de los bichos, capaz tengan otros tipos, otros tipos de cartas, tenemos acá la lombriz espantosa, la lombriz parasitaria que veamos, tipo bicho, cuando este bicho ataca tu contrincante utiliza una ficha especial, le gastas una ficha, a ver, la lombriz nunca habla cuando come rico alimento, aún un... Que no sea rico. En serio, abajo te aparece esta descripción medio rara, pero sí. Pero sí, bueno, entonces, hasta ahora tenemos una carta que rompe cartas, otro bicho que come bichos, y tenemos al. Uh, este puede ser un poquito más lindo. El paladín del cielo claro, Rezo Pacos. Es un paladín. A ver, afortunadamente, que es su sensación especial puede dejar al paladín atacar al desastre primero. O sea, puedes atacar directo primero si tienes una carta de tipo paladín con esta carta. Bien, bien, bien, y tiene 3000 puntos A ver qué más tenemos El balón azul, sombra vara, es un fantasma Puede tener un bicho de tu contrincante que ataque Y después de tener su ataque con este bicho Y entonces estos dos bichos van a luchar O sea, como que puedes detener un ataque del oponente Y dirigir el ataque a otro de tus monstruos Pero acá es como que la atracción dice que todos tus monstruos son bichos A ver, tenemos a Dianor, guardián de luz de estrella A ver qué hace este este bicho no puede atacar al jugador. El vuelo. Ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, como que eso es un monstruo ahí al lado volador. Y pues no te permite atacar. Pero qué otro efecto más tendrá. A ver, vamos por la siguiente carta que es a la sonida. ¡No puedes agarrarme! Aunque acá te dice en gallego. ¡No puedes cogerme! A ver, elige uno de tus bichos en la zona bélica y no puede ser tenido en esta escaramuza. Qué hijos de puches de la traducción, pero bueno, bueno, bueno, vamos por la siguiente carta Crisis mágica, tenemos una carta mágica y de hechizo A ver, destruye un escudo y cuando este hechizo es puesto en tu mano, desde la zona de escudo Puedes desecharlo inmediatamente sin ningún costo, no, está bien Como que las cartas tienen costos entonces para poder ser activados Tenemos a Miel, Vizier de centella. vamos a ver directo ante las cartas Tenemos si todos los efectos, a ser como vamos a tardar como mil años tenemos a Funch el Santo por acá. La carta de espíritu esencial. Que es del folclore de árboles. Oh. Tenemos a la larva Shir el Inmaculado. No sé si a ustedes les está gustando el arte de las cartas o no. A mí más o menos como que algunas me están gustando, otras no tantos. Comentanos debajo del video. Tenemos acá a la puerta de minas. Tenemos al pescado cazador. Que este es un pescado re loquizo. A ver, tenemos un pescado de revólver. Este, me parece que hay una carta de parecida. La lombriz del foso rebuscatorio de aceite. Otro monstruo. Hay muchos monstruos lombrices en esta jugada. La lombriz subversiva lo tenemos acá, atacando con de todo. A ver, ¿qué más? Tenemos la... El folclore bestia, la lombriz subversiva. Pero tenemos no una lombriz. Bueno, sabrán equivocado en la parte de arriba. Pero este tenemos acá al... Este, no, este es el de Demon Slayers Este es el cerdito de Demon Slayers Después tenemos a Otra lombriz parasitaria Por acá Seguido del acechador Ideológico O ideológico, sería por acá Tenemos al subskin Guardián de Aurora Tenemos al árbol de Cenatid Y Jade a ver qué más cartas La hierba espiral la araña de hueso Bueno, este sí que es bastante tenebroso Una araña así que te aparezca de noche sería terrible La artillería estallida Que explota con de todo Tenemos la llama de tifón Casquete de bandido Fuerza de oscuridad Lo tenemos por acá, muy buena carta Tenemos la penumbra penada Sí, este parece bastante cool Tenemos la penumbra penada Tipo fantasma Este me copaba mucho tenemos otro más, otro tipo zombie, un armoloid viajero blindado Euryrion, la otra otra lombriz, otra lombriz de aceite seguido de, el colérico Volcano Don, un tipo dragón de fuego, el asaltador fatal Horward, tenemos por acá, y el foso de sobresalto. Entonces tenemos como cartas bastante variadas, algunas de fuegos, algunos dragones, muchos zombies, muchas lombrices raras Bastante raro en la calidad de monstruos que hay en el juego Vamos a ver las 7 cajas a ver si tenemos algunas cartas nuevas O si no vamos por la diferente caja Veamos Tenemos las mismas, las mismas, aunque a ver Ya tenemos la hierba de carbúnculo como nuevo Tenemos el trilobio volado tenemos un, oh, mirá, tremendo bicharraco, a ver qué más, a ver si sale alguno nuevo, el sonida creo que ya lo teníamos Pero bueno, tenemos entonces dos barajinhas como para poder jugar ahí con otra persona más Un niño acalorado, un virus de red tenemos por acá, que es parece tipo agua El tema de los colores, los colores tendrán que ver con el tipo de las cartas, eso es algo que tendríamos que averiguar ya que el juego de Duel Masters ya no se juega desde hace mucho tiempo. Ya es algo antiguo, ya es algo arcaico. Pero que estará en el recuerdo de todos los que vieron la serie de anime. Que acá en Argentina solamente se vio por Cartoon Network con una sola temporada. Vamos a ver entonces ¿qué tendrá esta cajita. Que me imagino que será igual que la otra caja. Ya que son prácticamente iguales. Vamos a ver si su contenido varía o no. Una vez que abrimos la caja, que me gusta mucho... El estilo de la caja cómo se abre acá al costadito de la parte de arriba Viene primero con un mapita, a ver, viene primero con una guía de Baraja Abrazadora Ya vemos que tiene la traducción chino-española Baraja Abrazadora de show. que debe ser el nombre de este personaje que está riendo como loquillo Bichos de fuego, bichos de fuego son batalladores peligrosos y tontos. Ay, ay, calma, son muy confiados que siempre luchan hasta la victoria total y luchan en toda la vida. Son famosos con su arma y blindaje. Como que acá te describe un poco cómo son los bichos. A ver qué más, te muestra acá un poco alguna de las cajas. Eres novato, la mejor manera de es que los principiantes entren en el mundo del maestro de duelo es empezar con el equipo de Entrambos. En el proceso del juego puedes conocer todas las informaciones del juego, puedes aprenderlos en unos minutos. Como que te dice que te compres la baraja de inicio, ya con eso vas a arrancar al toque a jugar con de todo, a ver qué más. Después tienen barajas especiales de los personajes y acá la lista de las cartas que tendrían que estar en esta baraja, a ver qué más tenemos: al Alchemist Terror de Ala de Hierro, Espectador de Magma, Bandido Dogmar, Viajero Rotus. A ver si nos sale alguna de estas o si nos salen otras en la parte de atrás... ¿Cómo se juega? A ver... Esta baraja incluye muchos bichos para ayudarte a echar en la lucha. Ok, es muy importante elegir fichas para tu zona mágica. Esta baraja incluye muchas... ¡Oh! ¡Esta baraja incluye muchos hombres y diosas! ¡No! Lo voy a poner abajo en el thumbnail. Esta baraja incluye muchos hombres y diosas. <risa> Ataca lo temprano y frecuente posible. Quizás puedes anonadar a tu contrincante después de unos pasos Ok, te puedes pegar unos pasos de baile para poder vencer al anonadado de tu contrincante Pero bueno, la traducción está medio medio medio despelotada Pero se entiende más o menos que copia un poco lo que sería la guía original de Duel Masters A ver qué más, quick cartas saldrán Veamos Según la caja venía una brillante que es esta ficha Que es la de la lombriz subversiva, la lombriz parasitaria Está bastante lindo el efecto de brillo a ver qué carta tenemos después. Fuerza Abrazada. A ver, tenemos otro Mini Titanio Get. Bastante cool. Tenemos al Planeador de Cometa. ¡El Bicho de Hueso! Ya vemos otro oscuro. Tenemos a Jeje Skimmer. Bastante cool. Tenemos al Observador de Magma, que decía ahí en la lista de cartas que saldrían. Al Ojo Sanguíneo Esquito. Es como una especie de mosquito, pero bien sanguinario. Otro, otro insecto otra lombriz Al varón sin finar por, más o menos es el nombre Otro con el mismo nombre, pero en realidad es otra, está bastante copada esta, copa mucho Tenemos al Galsaurus, un animal rupestre Tenemos al Soft -can Fly Fatal, tipo dragón A ver qué más la Operación de Reconocimiento, aunque dice reconocer, ya lo sé. Tenemos la Zeta Venenosa, la Zeta de Globo, por ahí. Seguido del Bombardero, Picha de Piedra. La indimitación de Máscara, la Sombra Roja. mira qué, co qué copada, está copada alguna. Noma de Héroe Guío. La Gota de Azúcar. La Imitación de Máscara, la Sombra Roja. Bueno, se habrán repetido el mismo nombre. El ala metálica, el emisario fiero del cielo. Qué buena puedo llamarle a alguien emisario fiero del cielo. A ver qué más. La. Uy, esta se repegó. Tenemos el hacha de plata, folclore de bestia. Me copa un montón. ¡Ojos de tijeras! Un pescado bastante peligroso. Seguido de. A ver. Vehículo verde claro. Persona de licor. ¿Persona de licor? ¿A quién le vas a llamar persona de licor? Pero bueno, tenemos el Caballero Verde Claro, persona de licor acá también de nuevo. Ah, oh, Les encanta licor a estas personas. Ah, bueno, tenemos acá la Araña de Hueso, me copa un montón. La Hierba Espirar, el Árbol de la Luz de Estrellas. A ver qué más. Árbol de Luz de Estrellas, tenemos el, cenita, el Cenatide y Jade. A ver qué más. Bueno, este ya lo sali nos salió, nos salió, nos había salido, tenemos la lombriz parasitaria que está reasesina, tenemos otras lombrices asesinas, el pescado de revólver, el pescado que te grita, tenemos la puerta de, Al de minas y el acechador ideológico. ¿Dónde están mis diosas? ¿Dónde están mis hombres? Como decía acá en la caja. Pero bueno... Como se habrán dado cuenta, el tipo de juego tenía bastantes, unos monstruos bastante perturbadores, como diría Dross. Unos monstruos bastante oscuros, como que viniesen de la dimensión de los de los zombies lombrices como humanos. Pero bueno, en fin, capaz había algún personaje muy copado, capaz lo que querían eran tener monstruos así como potentes, que fuesen más monstruos y menos personajes. Les habrá funcionado? No lo sé, pero al día de hoy te puedo decir que me alegra mucho haber conseguido estas cartas porque forman parte del pasado. Del pasado de los jugadores, del pasado de las colecciones de cartas. Y que sean chinas o no, les da cierta identidad que las hace únicas. Somos el esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho... Ah, vamos a accionar esto solo por diversión, hecho ver tus antiguas cartas y nos vemos en la próxima ocasión! Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos. Siempre. Ah, no tiene rebate este, este video.